Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas aquí presentes en la parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue. Y a todos ustedes, queridos amigos, que nos ven a través de Televida, Canal 41, Radio Vida FM y ABC, y nuestro canal de YouTube, San Antonio RTV. En esta noche de adoración al Santísimo Sacramento, nos ponemos en actitud de oración para recibir al Señor. ¡No,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 Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran ni os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, os pido el perdón y la conversión de los pobres pecadores. Amén. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aquí estamos a tus pies. Señor Jesús, ven en nuestro encuentro. Te abrimos las puertas de nuestro corazón. Ven a llenarnos por dentro, Señor. Ven a abrazarnos. Ven a infundir calor en nuestros fríos corazones. Ven, Señor Jesús, y llénanos. Danos tu paz, danos tu amor. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas. Amar como tú nos has enseñado, Señor. No nos cansamos, Señor, de venir a tu casa a buscar, a buscarte, Señor, y a beber de esa fuente de agua viva que solo emana de ti. Ven, Señor, y limpia nuestros corazones, lava nuestras almas, sacia nuestra sed. Señor estamos sedientos de ti, sabemos que solo en ti encontramos esa agua viva Porque tú eres el agua viva que nos limpias, que nos lavas Que transformas nuestros corazones y nuestras vidas Señor queremos reflejarte en nuestros hermanos Queremos amar como tú nos amas, perdonar como tú nos perdonas Servir como tú nos Quien sirves a nosotros, Jesús. Señor. Y te alabamos y te Adorado bendecimos. Dios, Adorado Bendecido. sea tu santo nombre, alabanza. Señor. Nombre, Señor, gloria alabanzas a ti por siempre. Sí. Gloria alabanza. Que que gloria. alabanza. Gloria. iglesia en el oficio del santísimo sacramento no hay nación alguna por grande que sea que tenga sus dioses tan cerca de sí como está de nosotros nuestro buen Dios Hoy hablar a los gentiles de las obras de nuestro Dios decían ¿Qué Dios tan bueno es el Dios de los cristianos? Y en verdad que aunque los gentiles imaginaban los dioses conforme a sus caprichos, si leemos sus historias veremos que entre tantas fábulas y tantos dioses como se inventaron, jamás lograron imaginar un Dios enamorado de los hombres como lo está nuestro verdadero Dios quien para demostrar su amor a sus adoradores y para enriquecerlos de gracia realizó este prodigio de hacerse nuestro perpetuo compañero oculto de día y de noche en nuestros altares como si no supiese apartarse un instante de nosotros. De esta manera, Jesús mío dulcísimo, quisiste hacer el más estupendo de los milagros para satisfacer el extremado deseo que tienes de estar continuamente a nuestro lado. ¿Por qué huyen los hombres? de tu presencia ¿cómo pueden vivir tanto tiempo lejos de ti o venir raras veces a visitarte si pasan contigo un cuarto de hora se les antoja un siglo por el tedio que sienten paciencia de mi Jesús cuán grande eres si sí, lo entiendo Señor mío es tan grande porque es inmenso el amor que tienes a los hombres y esto es lo que te obliga a permanecer continuamente entre tantos ingratos. Dios mío, que siento infinito, siendo infinito en tus perfecciones, eres también infinito en el amor. No permitas que sea yo en el futuro uno de esos ingratos como lo fui en el pasado. Concédeme el amor que a tus merecimientos y a mi obligación corresponde. Tiempo hubo en que yo también me cansaba de estar en tu compañía porque no te amaba o te amaba muy poco, pero si logro con tu gracia amarte mucho, entonces no me cansaré de pasar los días y las noches a tus pies en este sacramento. Dios mío, por el amor de Jesús, dame un gran amor al Santísimo Sacramento bendito y alabado sea a alabado ti el honor Señor, y la gloria Señor. por los siglos de los siglos alabado y, y bendecido que por siempre Señor Jesús. gloria a, ti, a Señor Jesús. te glorificamos mi Dios te damos gracias por tu presencia santa Señor por tu amor infinito Jesús llena nuestros corazones de amor de alegría Señor Jesús de esperanza Señor Transforma nuestras vidas, Jesús. Libéranos cada día más de la atadura del enemigo, Jesús. Lleva a cada hogar amor, paz, tranquilidad, Jesús. Sigue cubriéndonos con tu sangre preciosa, Jesús. Bendito sea, Jesús. Santo eres, Señor. Gloria, alabanza a ti. Señor. es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuando me amas con mis ojos abiertos o con mis ojos cerrados Digo desde el fondo de mi corazón, yo creo en Dios, Padre de todos. Lo que puede conocerse de Dios está a la vista. Dios mismo lo ha puesto delante. Desde que el mundo es mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad Resulta claro para el que reflexiona sobre sus obras. Solamente tenemos que ver las obras que Dios ha hecho para saber que existe. Eso no se hace solo. La existencia es la demostración de que Dios existe. ¿Quién está ahí presente? Eso se llama naturaleza, eso se llama energía, eso que llaman fuerza ciega, ¿de dónde viene? ¿Quién está ahí presente? Poder, presencia, evolución, crecimiento. Dios dijo, crezcan y crecemos, evolucionamos, nos transformamos.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 que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos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 y, y la, la vida, vida eterna. eterna. Amén. A Dios Padre nadie lo ha visto nunca. Es el Hijo único Jesucristo quien lo ha explicado. Todos creemos en tu palabra Jesús. Creemos en tu palabra Jesús. Dios es espíritu y los que lo adoran han de dar culto con espíritu y verdad creemos, creemos en, tu, en tu palabra, palabra sí, señor. señor igual que el Padre resucita a los muertos y les da la vida también el Hijo da vida a quien quiere creemos, creemos en, en tu, tu palabra, palabra Jesús señor. yo he venido en nombre de mi Padre creemos, creemos en, tu en tu palabra, palabra Jesús, Jesús yo he venido en nombre de mi Padre creemos en tu palabra Jesús esta es la voluntad de mi Padre que todo el que reconoce al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que lo resucite yo el último día creemos, creemos en tu palabra Jesús a mí me ha enviado el Padre que vive y yo vivo gracias al Padre. Creemos, Creemos en tu palabra, palabra Jesús. Gracias Padre por haberme escuchado. Gracias. Yo sé que siempre me escuchas. Lo digo por la gente que me rodea para que crean que me has enviado. Creemos Yo creo en, en tu palabra, Jesús. Cuando uno me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que nunca, para que ninguno que cree en mí quede a oscuras. Creemos en tu palabra, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Creemos en tu Palabra, Jesús. Quien me ve a mí está viendo al Padre. Yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo. Creemos en tu Palabra, Jesús. Al que me ama lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me revelaré a él. Creemos en tu Palabra, Jesús. El Espíritu Santo que enviará a mi Padre, ese les enseñará todo y les dirá, irá recordando todo lo que yo les he dicho. Creemos, Creemos en tu Palabra, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, principio ahora y siempre, por los siglos, los siglos de los siglos. siglos. Amén. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado, alabado sea. Honor y sea. gloria a Dios. Bendito y alabado Dios. sea por siempre, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu Señor. Santo eres, Señor. Santo eres. El bautizado Gracias. Gracias. Gracias. necesita reparación necesita reparar porque todo bautizado es pecador somos pecadores pero esa consecuencia del pecado debemos de repararla ¿Cómo la reparamos tenemos mucha forma de hacerlo visitando al santísimo sacramento podemos reparar tantas maldades que hay en el mundo, tantos pecados, empezando por los nuestros. Podemos reparar cada vez que venimos a la Santa Misa y ofrecemos el cuerpo de Jesús a su Eterno Padre. Se lo ofrecemos para reparar todas las blasfemia, los pecados. Reparamos también a través de la adoración al santísimo sacramento cada vez que venimos aquí los jueves estamos reparando los pecados nuestros y del mundo entero y Jesús nos está esperando y nos dice alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino Mírame sumido en la más abrupta soledad. Mi voz se pierde en el sagrario. Mi voz rebota en los corazones de piedra, corazones reacios a mi presencia, corazones cerrados para recibir mis gracias, corazones absorbidos de amor terrenal. Amor que de momento les hace vibrar en su corazón, amor que aparentemente los colma, les rebosa el espíritu, amor que después dejará huellas y cicatrices. Alma reparadora, nos dice Jesús, que has venido al tabernáculo de mi amor divino, te estaba esperando, deseaba verte, abrazarte susurrarte palabras de amor, suaviza mi dolor con tu compañía, muy pocos han venido a visitarme, me hallo prisionero por amor a ti y soy el mendigo del amor que tan solo recibe migajas de cariño alma reparadora que has venido al tabernáculo por mi amor divino, abre tus labios y dime muchos, te amo, te amo, te amo. Cuando vayamos al sagrario, no nos cansemos de decirle a Jesús, te amo, te amo Jesús, mi corazón eucarístico palpitará de amor, te cubriré con mis rayos y con la llama de mi amor divino. Escucha mis gemidos, mis ruegos. Busco personas generosas que vengan a adorarme, pero no las encuentro. Busco personas caritativas que vengan a sanar mis sagradas llagas, pero pasan de largo. Mi dolor no las conmueve. Alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino trae mis, a mis hijos a mi corazón hijos que deseo cubrir con mis besos y con mis abrazos hijos a los que les purificaré su corazón en los ríos de agua viva hijos a los que le haré sentir mi presencia como susurros de brisa suave Hijos a los que alimentaré con el maná de ángeles, hijos que recobrarán vigor, salud, hijos que no volverán a sentirse desprotegidos, porque caminaré junto a ellos. Y el alma reparadora, nosotros le decimos a Jesús... Corazón eucarístico de Jesús, escuché el suave eco de tu voz. Mi corazón ardía en deseos de verte, de sentirte muy cerca de mí. Mírame postrado ante tus pies, adorándote como a mi Señor, glorificándote como a mi Dios y tributándote todo el honor que te merece. Tu presencia siempre me acompañará todos los días de mi vida. Corazón eucarístico de Jesús, escuché tu llamada de amor, me alejé de mis habituales ocupaciones para adentrarme en los silencios de Dios y aquietar mi espíritu, de tal modo que con mi presencia alivié tu soledad. Soledad que te abruma, te llena de tristeza porque te quedaste en todos los agrarios de la tierra, pensando en todos los hombres, ya que tu amor se desborda, no tiene límites, es más vasto que el cielo y la tierra juntos. Corazón eucarístico de Jesús, tu exquisito perfume me atrajo, me impulsó, a caminar tras tus huellas, huellas imborrables, indelebles, huellas que son la ruta que me lleva a descubrirte y a verte. Corazón eucarístico de Jesús, aquí estoy, alentado por el inmenso amor en que este sacramento me manifiestas y por la angustiosa llamada que me haces al decirme desde tu excelso trono, ven a este lugar solitario y repara junto a mi tabernáculo de amor divino, alivia mi dolor desde el nuevo Getsemaní. Bendito y alabado seas, y alabado a ti el honor y la gloria, la gloria y la gloria por los siglos de los siglos, amén, Amén aquí Señor te amo, te amo, Jesús, sea, te amo. Terminar, vamos a leer esta carta hermosísima de Monseñor Pepe al Padre Tomás sobre la adoración al Santísimo Sacramento. Dice el Padre, querido Padre Tomás, si tienes la oportunidad de ver la obra a los miserables, por favor no dejes de hacerlo. Me gustó más que mi saigón, no te la pierdas. Tú sabes que lea Salonga es una de las artistas que actúa en esta obra y es fantástica, pero lo más importante es que este clásico de Víctor Hugo tiene un mensaje que clama ser oído hoy, y es lo que yo le quiero transmitir. Bayán es un pobre carpintero sin trabajo, su crimen, haber robado un pedazo de pan para alimentar a sus hijos hambrientos. Su sentencia, cinco años de prisión. Al tratar de escapar, es capturado para servir a la cruel justicia del gobierno por 15 años más. En la prisión es olvidado y abandonado por los suyos. ¿No podría ser esta la historia de Jesús en el santísimo sacramento? Para alimentar espiritualmente a los hambrientos hijos de su Padre, Jesús se convierte en el pan vivo bajado del cielo. Este es su crimen. Él no es retribuido con agradecimiento y adoración. Él es castigado poniéndosele en la prisión del sagrario. Ahí en el calabozo es olvidado y abandonado por los suyos. Nos avergonzamos y no lo exponemos por estar demasiado ocupados. No lo honramos. La custodia es su trono de donde él quiere liberarse para reinar como rey del amor. Pero por el contrario, se le encierra y se le trata como al criminal Bayán. Él se describe a sí mismo como un prisionero de amor. Mi querido Tomás, no hay nada de exagerado en lo que digo. Todo esto es lo que Jesús mismo le reveló a Santa Margarita María. Ella estaba orando cuando Él se le apareció en el Santísimo Sacramento y le dijo... He aquí este corazón que ama tanto y a cambio es tan poco amado. Le explicó que las espinas alrededor de su corazón eran un símbolo del dolor que él sufre por la ingratitud e indiferencia de sus sacerdotes y de su pueblo, a su amor en el Santísimo Sacramento. Luego Jesús se manifestó que él sufría más por las indiferencias e ingratitudes de lo que sufrió durante su pasión. Por esta razón Jesús nos llama a cada uno de nosotros diciéndonos, tengo sed, una terrible sed de ser amado por ustedes en el santísimo sacramento. El Santísimo Sacramento es el Sagrado Corazón de Jesús en medio de nosotros. Hoy Él llora como lloró por Jerusalén. Cuánto no desea Él reunir a cada uno de nosotros en su corazón, así como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Cambia tu llanto en una sonrisa, querido Tomás. Establece la adoración perpetua en tu parroquia y cambia, cambiará las espinas de su corazón en muchas flores de consuelo. Cada hora santa reparará toda la indiferencia e ingratitud del mundo. ¡Qué gracia tan grande! Cada hora santa reparará, que es lo que necesitamos, reparación es lo que hará cambiar el mundo, necesitamos adorar al Señor, decirle cuánto le amamos para poder reparar tantas ingratitudes que cometemos diariamente, bendito y alabado seas, a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos, bendito y alabado seas. damos gracias señor, señor por tu amor Jesús gracias maestro gracias Jesús tú sí. Cuy no sub sacramento mirabilis pasiones tu memoria me reliquisti. Tribu eque sumus, itanos corporis exsanguinis sanguinis tu y sacra misteria venerari, u de redenciones tu el fruto mi novis y uy cui cuy vivis en reñas sin Nos preparamos en este momento para recibir la bendición de Jesús presente y real en esta hostia consagrada. Nos mantenemos en actitud de reverencia al Señor, sin importar dónde te encuentres, el Señor en este momento nos bendice.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 En sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos almas víctimas. Señor, danos almas víctimas. Señor, danos matrimonios, almas víctimas. Señor, danos matrimonios, almas víctimas. Señor, danos, víctimas. Señor, danos muchos sacerdotes, almas víctimas. Señor, danos muchos sacerdotes, almas víctimas. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado.